El mejor remedio fácil para curar las heridas Exponiéndose es a escribir, dejar que la pista siga Hoy me levante temprano pa' ver si Dios me ilumina De mi boca salen letras explosivas como minas Me confunde, mala persona y no es verdad Es cuestión de darnos tiempo, es cuestión de platicar yo respeto a mi gente que se da a respetar Tengo pleito con los vatos que solo hablan por hablar Ay Dios mío, me siento decaído Sufro de mal de amores, es castigo O así lo quiere el destino Ya no quiero dolor, lo que quiero es andar Y vivir siempre tranquilo, sin problemas, nada más Es mucho pedir, o así lo dejamos ya Tengo planes a futuros que me pueden ayudar He pasado por momentos que nunca puedo olvidar Que con el paso del tiempo solo toca recordar Frente en alto siempre trataré de estar A veces me da pa' abajo al saber que ya no estás Pero busco instrumentales para mantenerme en paz Los reales van conmigo, tú decides si te vas Sigo mi camino, ya no miraré para atrás Esa frase ya la he dicho, solo la falta aplicar El orgullo a mí me mata, ya lo quiero desechar Para seguir adelante como persona normal Que alguien me salve de esos locos pensamientos Al micro le cuento siempre todo lo que siento el día a día, siempre disfruto el momento Siempre alegría, ya no quiero más, lamento A mis amistades con los dedos yo los cuento Al hacer la suma, créeme, no podría creerlo Me sobraron dedos, dije que estará ocurriendo Muchos en las buenas, en las malas van corriendo Yo sigo de pie, escribiendo estas letras Yo siempre me esfuerzo, para lograr todas mis metas Sigo en este juego, como fui, parece reta Siempre unidos esa gente se respeta Le mando saludos a Manolo y a Melón A ese pinche nano Walter y también el John Los sueños se cumplen si lo haces de corazón En donde se encuentren les mando mi bendición Trato de cambiar, no ser la misma basura Si hago mis canciones los dolores se me curan que en esta vida las personas nunca duran He perdido tiempo, he perdido la cordura Me arrepiento de lo hecho, los caminos son estrechos Muchos lo tenemos todo y otros que no tienen techo Nos quejamos poca cosa que la vida nunca gozan Prefiero dormir temprano antes de soltar mis prosas. Con palabras me defiendo, yo si quiero pues te ofendo No soy monedita de oro para andar contribuyendo Con la gente que critica, sus palabras quedan chicas Yo tengo más argumentos y se quedan calladitas What the fuck, bro?